Soy asilada de enfermería. Este primero de mayo no puedo salir a las calles como vengo haciendo muchos años atrás. Pero de lo que puedo hacer desde aquí desde casa es reivindicar, entre muchas otras cosas, una sanidad pública y de calidad.